Antes que nada quería decirles que el video va a ser un poco corto porque eh, básicamente la mitad del video está en silencio gracias a Williams, a la persona que ven en pantalla, te, te, te odio Williams. Pero claro, puedo hacer una edición chida y bueno, eh, espero que el video les guste, ya saben, dale like, suscr suscríbete, suscríbete. Aunque puedo tratar de doblar también el video pues, <risas> vamos a que sale. De un youtuber que se llama jm este chico que me lo conoce, <risa> la y de la foto que la foto con la de la él hizo un video de sí, como ven la foto la negra la <risa> Sí. Hola la Hola. ¿Qué onda? Se la de la foto la la foto la M, la M. la de de no me andes provocando a mí Y aquí podemos saber a JM en su estado natural Viendo cosas fricas ¿Qué cago ahí? Me lo máscara a... Te vas a acordar de mí Wakanda. ¿Es porque eres negra? Sí ¿Qué quise? que? imaginas que ya la que sea <risa> la quisiera? Jamás, era tuya ¿Qué? Ella no te quiere estás ¿Por qué te ríes? ¿Ah? Rubri, canal de comedia. Ya entendí. qué estás hablando? Somos hermanos ahora. Estás adoptado. No me nada. Mira, espete la negra. Espete la negra. Ay, me estás haciendo su vayan a no me No, no vayan. Ya fueron. Ya fueron y las trató mal. La pena Las trató mal. Ya ustedes la conocen. Soy estéril, soy estéril, soy estéril. Ya va, dijeron padre, no madre. Dijeron padre y subió una madre. Nooo. A ah, la madre. Eso no es de Disney. Mickey! <risa> ahora, quién ahora, quién. ¡Ay! Bueno eso fue todo por el video de hoy. Dale like, suscríbete y comenta. Espero traer más vlogs porque de verdad me gusta, me gusta grabar vlogs y me gusta editarlos todo. Y bueno, esperemos a ver qué sale por ahí. Chau.